Sí, sí, sí, está ahí, está ahí, está apuntando hacia su marrón. Comandante ¿no? precaución, hay un tirador sobre un techo, ya le doy indicaciones de su 260, ubicación. 260, 260, 260. Este? Que está apuntando hacia su posición, tenga precaución. ¡Vamos! Despegadas, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Hágale, hágale, hágale. vamos a despegar las pistolas ahí. Para que aprovechen ¿Tiremos hacia el helicóptero, hacia el avión o okay? qué? Salten, pero no tan pegados, no tan pegados. Bon, bon. De hacerle el receptor la receta con yo voy preparando la sangre. Espera, sí, espera, espera, me termino de tener acá. si no me le voy. Vale, equipo del equipo del Tamicopia. grupo del Hay de una explosión aquí. Todo esto mantiene Alguien me guía para donde. Voy? Marica, pero tengo un puto tirador, huevón. Ahí atrás, huevón, atrás. Plata. ya te dije libre que de vaso no que lo toque Ahora. Ahora vamos, vamos. that car, 600 m, 4:00. Explotar puede, explotarlo puede, explotarlo ya. Pum. ¿Bien? Yeah. Take that fast mover. Target that car, 800 meters, 4 o'clock